Uno de los principales motivos por los cuales iniciamos en Revit es para cuantificar. Empezamos modelando y todo bien, pero después no tenemos claridad sobre cómo cuantificar un clásicazo en Revit. Pero como siempre, aquí estamos para ayudarnos. Yo te muestro cómo hacerlo y vos me ayudas con tu like y tu suscripción, ¿cierto? Bueno, en este video te voy a mostrar cómo crear materiales de pintura, cómo aplicar el material a un par de muros y finalmente crear una tabla de cantidades para cuantificar la pintura que aplicamos. Perfecto, si apenas estás empezando con Revit, así que vamos a darle. Ok, aquí tengo un 3D y está listo para que le aplique la pintura a los muros. Lo primero es crear el material de pintura si no lo tenemos aún, como en mi caso. Para esto voy a partir de algún material que exista en la librería por defecto de Revit, como este de aquí. Primero voy a cambiarle el nombre y no voy a entrar a especificaciones del material, aunque ahora te muestro algo que puedes hacer muy interesante sobre las especificaciones. Por ahora voy a ponerle simplemente pintura A. Bien, para definir el color podemos venir a gráficos y cambiarlo desde acá. Sin embargo, siempre es una muy buena idea cambiarlo desde apariencia. Eso porque si en algún momento fuéramos a crear un render con Enscape o alguna de esas aplicaciones, por ejemplo, el color que se mostraría sería este de aquí, más no el color de la pestaña de gráficos. Pero el color que se muestra en Revit es el de la pestaña de gráficos. Entonces, para hacer que coincidan tanto aquí en Revit como en algún futuro render que se haga, se puede activar la opción de utilizar apariencia de renderizado. Y así adopta el color que sea que tengamos en la pestaña apariencia. Voy a ponerle cualquier color como este de aquí, por ejemplo. Muy bien, voy a crear un segundo material de pintura duplicando el existente. Pintura B es el nombre. Y antes de cambiarle el color es muy importante que dupliquemos la apariencia. Eso es porque en Revit los materiales tienen características que se pueden compartir entre diferentes materiales, como la apariencia o los aspectos físicos y térmicos. Eso quiere decir que si no duplicamos la apariencia y hacemos un cambio, todos los materiales del modelo con esa misma configuración de apariencia también cambiarán. Y particularmente en este caso, no creemos eso. Listo, muy bien, después de duplicar la apariencia, podemos definir otro color diferente. Si quieres crear más materiales de pintura, lo haces exactamente igual a como lo acabamos de hacer. Muy bien, primer paso completado. Ahora, para aplicar el material de pintura es muy fácil, basta con seleccionar la opción pintura. Aquí podemos buscar pintura, que así fue como nombré mis materiales. Tengo la A y la B. Al seleccionar cualquier material de estos, podemos ir seleccionando las caras del modelo donde queramos aplicarlos. Si hay alguna cara que te dé dificultad de seleccionar, puedes darle tabulador en tu teclado varias veces hasta que se seleccione. Ahora, si lo que queremos es quitar una pintura que habíamos aplicado, seleccionamos entonces la opción de Remover pintura y seleccionamos las pinturas que queramos aplicar. Todo eso está muy bien, pero ¿qué pasa por ejemplo si no queremos pintar toda la pared completa? Para eso está la opción de Dividir caras. La seleccionamos y luego seleccionamos la cara que queremos dividir para pintar. Esta cara la quiero pintar únicamente hasta una altura de 2.8 metros. Entonces indicamos un desfase de 2.8 metros y hacemos la línea correspondiente. Al dividir la cara de esta forma siempre debemos de tener en cuenta que los dos extremos de la línea rosada estén justo donde están las líneas naranjas que son los bordes del elemento. Después de eso podemos aceptar sin problema. Si regresamos nuevamente a la opción de pintura, ahora podemos seleccionar cada una de estas caras de forma independiente. Claramente eso de dividir las caras puede ser un proceso más bien demoradito, por lo que si es un modelo muy grande quizás sea interesante buscar otras alternativas, bien sea para cuantificar la pintura sin aplicarla o para automatizar la división de las caras en los muros. De todas maneras, con eso ya quedamos ok y vamos a la cuantificación. Para cuantificar la pintura debemos de crear una tabla de cómputo de materiales o Material Takeoff. Aquí queremos cuantificar materiales de muros, entonces seleccionamos la categoría de muros y podemos darle un nombre a la tabla como por ejemplo cuantificación de pintura. Muy bien, muy bien, aquí viene lo importante, la tabla de cómputo de materiales es de materiales, sean pintura o no. En mi caso yo tengo muros que están compuestos por diversas capas como bloques de hormigón y revoque y en otros tengo la estructura del drywall y las láminas de panel yeso por ejemplo, etcétera, etcétera. De hecho vamos a verlo, si añadimos la propiedad de material nombre haciendo doble clic y aceptando veremos que en la tabla salen muchas cosas que no son realmente pintura pero queremos solamente la pintura En ese caso dentro de las propiedades existe una que se llama material pintura que si sí la añadimos y si aceptamos sale una nueva columna con datos que dicen sí o no indicándonos si el material fue aplicado con la herramienta de pintura o no por lo que lo ideal es filtrar la tabla para que únicamente salgan los materiales que fueron aplicados como pintura. Entonces en los filtros de la tabla podemos decir que solo nos muestre los datos donde el material pintura sea igual así. esos ya sí son materiales que aplicamos al comienzo del modelo. Ahora podemos ocultar esta columna de material pintura. Y para terminar la metros cuadrados y además agrupar la información por tipo de material, para que no salgan varias filas que hacen referencia al mismo material. Para eso, primero agreguemos el parámetro de material área. Aquí está. Y después, en las opciones de agrupación, vamos a agrupar por nombre de material. Para que esa agrupación sea efectiva, debemos desactivar la opción detallar cada ejemplar. Con eso último, es bastante probable que salgan celdas en blanco. Eso es porque en esta celda hay muchos datos condensados y Revit no sabe qué hacer con ellos en un principio. No sabe si sumarlos, si sacarles el promedio, etcétera, etcétera. Desde acá en formato, digamos entonces que el área queremos que se sume. Y ok, ahí está. Ahora, como esto es Revit, cualquier cambio que hagamos en el modelo, como pintar una nueva cara o modificar la división de una cara existente, va a modificar los datos de la tabla. Ya para finalizar, hace un rato te hablé que no iba a especificar los materiales, pero que te quería mostrar algo que igualmente puedes hacer muy interesante. Eso que puedes hacer es añadir la propiedad material descripción y añadir una descripción que quizás contenga las características de este material. Eso que estamos haciendo aquí es básicamente lo mismo que entrar en los materiales y en el material de pintura añadirle una descripción en la pestaña de identidad. De hecho, eso mismo lo puedes poner cuando estés creando los planos y hagas anotaciones sobre materiales del proyecto, pero eso es un tema para otro video. Como siempre, espero que hayas aprendido algo nuevo. Por aquí te... Espera, ¿ya te suscribiste? Espero que sí, porque es gratis.